Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenida y bienvenido al canal de Amenofis. Hoy te voy a decir que no te vengo a hablar de ovnis, porque no es el momento, ni tampoco te vengo a hablar de cosas raras. ¿Mm? Hoy más que nada te vengo a hablar de la continuación de la energía libre. En este capítulo te quiero hablar acerca de un detalle de que muchos electricistas no han notado en ciertos aspectos de la tecnología Tesla. Yo en varios videos te vengo hablando de un dispositivo conectado al carretel de Runford llamado Trembler. Este es un martillo, con este martillo das en la frecuencia. Pero eso no es lo que hacía Nicolás Tesla. Hoy te voy a contar que Nicolás Tesla armaba circuitos resonantes que nada tenían que ver con el martillo Trembler. En este circuito resonante, dos bobinas en un mismo núcleo se ponían de acuerdo a través de un capacitor y dos saltos de chispas para generar energía radiante. Con esa energía, luego Tesla hacía los fenómenos más extraños e inusuales de los que te podés imaginar. Tesla salió en los diarios, eh, su, su energía radiante era una realidad, ¿Mm? cantidad de aficionados y electricistas construyeron sus bobinas de cobre para dar con un efecto que también lo dio Lapkowski con su máquina cuántica y también luego Tesla para emitir radiaciones escalares por la atmósfera. Tesla usaba un carretel de Runkford, de Runkhof para sacar alta tensión, pero de forma de energía radiante. Entonces cuando yo les digo energía radiante, les hablo de esa que la puedes tocar y no te hace nada. Te hablo de una que la puedes tener en el cuerpo y te vas a volver radiante, pero no te va a matar. ¿Mm? Todo eso se logra con la bobina de Tesla que ya todos conocemos pero con un truquito que hace que en vez de ocupar electricidad, ocupemos energía radiante. Es para eso que Tesla construyó la gran bobina, y es para eso que nos dejó las patentes de energía radiante. Entonces, hoy a partir de simplemente una batería, esa batería le vamos a ir conectando el carretel de Rumford y otra bobina más, y vamos a obtener, un electroplasma a través de dos placas que nos va a curar de todas, todas las enfermedades. Este, este dispositivo luego, la Kosky, lo, lo agarró para hacer su generador de ondas múltiples, acá lo vemos, con los carreteles de Runfor, de Runcorf, al lado de las antenas. El carretel de Runcorf es bastante simple y es un aparatito que nos va a estar entregando energía radiante para poder curarnos de todas las enfermedades. ¿Mm? Así que hoy te quería hablar de este tipo de bobinas que trabajan solo con un salto de chispa, dos capacitores y una bobina, nada más que eso, en innumerables patentes, las vamos a encontrar igual, esto es Odin, eh, Tesla, bajo el nombre de Electroterapia, Vamos a encontrar estos dispositivos que fueron sacados rápidamente del entorno de los electricistas y nos impusieron otra fuente para que no diéramos con la energía libre. Energía libre, estamos hablando de un carretel de Runkorf que junto con un trembler, un martillo que va a ir golpeando su núcleo, nos va a ir dando energía radiante, cosa que ningún dispositivo nos va a entregar energía radiante hoy por hoy. ¿Mm? Así que quiero que lo vean muy bien. Esto es nuestro próximo desafío. Cada uno va a tener que tener uno en sus casas. Y bueno, además de este cartel de Runcorf, sin el martillo, podemos tener este hermoso dispositivo, que es 100% Tesla, y es el origen de la energía. ¿Qué estamos viendo en este momento? Yo te lo voy a explicar. Por un lado, tenemos a la derecha una jarra de Leiden. Este artefactito, este dispositivo, que es como un vaso, tiene papel de aluminio por fuera y papel de aluminio por dentro. ¿Mm? Eh, esa, ese brazo que sale para arriba es ajustable, por lo que uno puede darle más capacitancia a este capacitor o menos capacitancia. Ese vaso se usa para buscar la resonancia de la bobina primaria del carretel de Ruhmkorff. Entonces, al cargarse con electricidad estática, este vaso a través del disruptor que se encuentra abajo, esas dos pelotitas de la derecha, a través de esa chispa va a conmutar la carga en el bobinado primario. Es ahí que el bobinado primario va a emitir la carga conmutada ya radiante, de manera radiante, al bobinado secundario que son los dos cables blancos que suben a la izquierda hasta esas dos pelotitas. Esas dos pelotitas van a emitir un salto de chispa que va a poner en resonancia natural a todo el dispositivo. Quiere decir que vamos a tener dos saltos de chispa inmediatamente. A la izquierda, el salto de chispa de la salida del generador de Runcorf emite ondas electromagnéticas que son receptadas por un dispositivo muy pequeñito que se encuentra a la derecha arriba del vástago que va hasta el capacitor ahí notarán que la foto está cortada pero hay un rombo de metal ese rombo de metal es el encargado de tomar nuevamente las emisiones electromagnéticas de la salida de la bobina de inducción e inducirlas como una carga para el capacitor, que se encargará de volver a disruptir esta carga a través del spark Up las dos pelotitas, y conmutará nuevamente la carga en el primario, en el devanado primario de la bobina de inducción. Es así que este proceso no se termina más, y con una simple carga del capacitor, podemos hacer entrar en resonancia a este circuito, y... Que de esas dos pelotitas de la izquierda no se entregue no sólo una, una carga para volver a retroalimentar el dispositivo, sino mucho más para recogerla con otros dispositivos que van a estar en resonancia y emitiendo la carga hacia el aire. Es así que con estos dispositivos, una vez que haces uno, y haces otro, van a entrar en resonancia naturalmente. Vos fijate que no tiene el martillito, no tiene el trembler. Estamos hablando de dos resonancias que se van a sincronizar de manera natural y las dos resonancias a través de los Spark Gap están enlazadas en el núcleo de una bobina a través de dos bobinas. Es de esta manera que las dos bobinas van a entrar en resonancia con el de aéter y nos va a entregar energía de la nada. Esto que estamos viendo no se enchufa a ningún lado, simplemente hay que cargar el capacitor con una carga electrostática. Puede ser un globo frotado en el cabello y pueden ser varias cosas que se cargan electrostáticamente y podemos cargar ese capacitor. A partir de la primer chispa que haga el Spark Gap de la derecha, este circuito entra en resonancia inmediatamente y comienza a circular energía de una bobina a la otra y del Spark Gap de la izquierda hacia el rombo del vástago de la derecha. ¿Mm? Retroalimentación estilo Tesla, nivel Dios. Esto es el secreto. Esto es lo que tenemos que comprender acerca del éter, que con una simple sincronía y un sistema retroalimentado podemos abastecernos de energía desde cualquier lado del planeta y más allá. Querido amigo, querida amiga, te dejo un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.